Deciros que, que la propuesta que traigo es una mirada al sonido de la música popular desde el terreno que, de la nostalgia que está ahora mismo en auge. Y aquí tenéis un poco la estructura de la, de la presentación. Lo que vamos a hacer es recorrer una serie de conceptos e ideas que yo creo que ayudan a comprender mejor qué es ese mapa sonoro de la música popular. Y bueno, luego visitaremos cómo se construye un artefacto sonoro cuando se pretende evocar una época pasada reciente con ese fenómeno de lo retro y la nostalgia. Y finalmente, bueno, lo que yo quiero establecer es como un principio para reflexionar sobre la evocación de la época de los 80, eh, proponiendo una primera lista de artefactos sonoros que parecen imprescindibles para, para evocar ese, ese periodo. Cuando empecé a, a mirar todo este terreno de la nostalgia, lo que me di cuenta fue que había básicamente estudios que se centraban en mirar el potencial evocador de canciones preexistentes que se introducían preferiblemente dentro de, de películas y bueno lo que sí que había era una mención a una nostalgia hay una, una memoria colectiva mediada por las canciones pero nadie miraba qué estructuras sonoras podían estar activando esa memoria eh, entonces yo me pregunté bueno y qué ocurre cuando no son canciones preexistentes sino lo que construimos es una, una mapa sonora o un revival en este caso tenés el Películas, pero podría ser una parodia, un revival, etcétera, eh, de cero, construimos una canción y pretendemos que evoque una época. ¿Qué estructuras sonoras construimos? Eh, bueno, yo, como que leyendo a mí del todo a otros, a otros autores que hablan de la necesidad de mirar el sonido de la música popular, ya no tanto todo lo que lo rodea, sino el sonido en sí mismo, eh, elaboré una hipótesis que lo que hace es poner en relación esa capacidad de evocadora con. Eh, todos los procesos que se dan en el estudio de grabación y que, a mi entender, eh, traen nuevas estructuras sonoras que son muy es muy necesario analizarlas para poder comprender realmente esa capacidad evocadora de del, del pop y el rock. Ah, Bueno, que son más, incluso más necesarias de mirar que otras estructuras que tradicionalmente estamos mirando con más atención, como pueden ser armonía, melodía, ritmo, etc. Eh, a partir de aquí, pues me propuse alcanzaron los objetivos ¿cómo son? pues primero a mirar si había base conceptual para justificar esta mirada y este análisis de estos parámetros de la producción a también ver cómo se construyó lo retro y cómo lo trasladaba al, al caso de la música de la música popular y finalmente pues establecer ese principio de, de sonidos evocadores de los, de los 80 a ver si los podía encontrar y bueno Centrándome en el terreno del sonido de la música popular, vi que había muchos autores, desde hace unos años ya, que están reclamando esa mirada al sonido del pop. Tenemos a Cever, que ya habla de que en los años 60 existía esta categoría conceptual de sonido como una huella dactilar de las canciones que permite reconocerlas mucho antes que otro parámetro. A Middleton, que por ejemplo se fijaba en cómo el la eco de Elvis eh, afectaba muchísimo la manera como sentíamos la presencia de su voz, o sea, el efecto en cómo conceptualizamos ese sonido. Ah, también Katz que habla del fonógrafo que sería cualquier cambio en el comportamiento musical humano que procede del nacimiento de la grabación. Roquet, que bueno, intenta también sistematizar los procesos que, que hay en el estudio de grabación. Eh, explicando como, como marco fundacional este, la grabación multipista, el uso creativo de la, del campo estéreo o la microfonía y luego las herramientas que nacen de ahí, que serían pues, las que retocan el volumen, el espacio-tiempo o el timbre. Y también Filip Ta, que cuando habla de su método de comparación interobjetiva pues nos alerta sobre la necesidad de hablar de esos elementos electroacústicos y mecánicos, todos los efectos a los que se eh, que se ponen a los sonidos, que creamos, en la producción. Ah, pero, bueno, yo pensaba, de acuerdo, tenemos que mirar este sonido, pero ¿qué, no sé, qué base conceptual nos hace justificar que realmente son constitutivos, estas nuevas estructuras sonoras son constitutivas del elemento canción pop, como para decir, si no lo miramos no podemos construir conocimientos sólidos sobre estas canciones. Entonces, bueno, recordé que Cook había hablado de las ideas de Woodman que distinguió dos tipos de, de objetos en la cultura. Uno eran los objetos materiales que él define como autográficos por cuanto se pueden reproducir y si introducimos cualquier pequeño cambio en ellos a, cambia su significado. Y luego los objetos musicales que él califica como holográficos. Nosotros podemos hacer una reproducción de esta partitura y cambiarla pero su capacidad de representar la música va a ser la misma. Por tanto, eso sería un objeto holográfico. Ah, Cook ya empieza a establecer analogías entre los objetos autográficos perdón, y, y la música. Pero, bueno, con oros lo que nos dice directamente es que una grabación es un objeto autográfico, porque ese nuevo entorno que nos ofrece la grabación lo que estamos haciendo es prácticamente decorarlo, y todos los detalles son importantes, cualquier cambio es significativo, y por tanto, si no miramos ese material y esa manera de decorar el espacio, no vamos a poder entender esa música. Ah, por tanto, yo acabé pensando, bueno, seguramente las decisiones que se toman aquí son muy parecidas a las que se puedan tomar en este entorno. De acuerdo, entonces esto me sirvió un poco de base conceptual para justificar esa mirada. ¿Pero qué se necesita para construir esta música? Pues básicamente tecnologías. Si hablamos del estudio de producción, estamos hablando de ah, tecnologías que producen sonidos y por tanto nos dan materias prima sonora a ah, los instrumentos y luego tecnologías que permite procesar esos sonidos. Eh, Brovick Hansen avisó de que estas tecnologías a veces estaban, eran evidentes, bien porque se quería, bien porque eh, la nueva tecnología chocaba contra la anterior y tomábamos mucha conciencia de, de que estaba presente. En este caso hablaríamos de mediación opaca y en el caso de mediación transparente sería cuando esa tecnología no tenemos mucha conciencia de que está ahí, porque la hemos naturalizado, porque no se nos la quiere enseñar, etc. Entonces, bueno, los motivos pueden ser diversos para esta transparencia. Por ejemplo, Simon Free, si, si nos centramos en la categoría de motivos, dijéramos si ideológicos, hablaba de la, de la controversia en torno a la figura del productor. Si no vemos al productor es muy difícil que veamos cuál es la tecnología que está utilizando, si no se habla de él. ¿Por qué no se habla de él? Pues principalmente no se ha hablado de él porque el ideal estético cuando nació el, el rock era el sonido de directo y por tanto era un tanto incómodo pensar en alguien que estaba retocando esa rugosidad del directo. También porque el paradigma de autenticidad de la época de nacimiento de estas músicas está relacionado con la autoridad creativa y evidentemente si se tenía que compartir con el productor también había una cierta incomodidad. Y finalmente porque el productor es aquel que homogeneiza la música para convertirla en bien de consumo, por tanto también se ve como alguien un poco a evitar. Ah. También ocurre que, lo que he dicho antes, una tecnología cuando entra en, en contraste con una que ya había, es muy evidente, es opaca, pero con el tiempo tendemos a naturalizarlas, prácticamente nos desaparecen, no nos damos cuenta de que están, incluso eso también desde la recepción existe esa transparencia. Pero Reynolds habla de que la grabación, al permitir que hagamos una escucha repetida de las músicas pasadas y picándonos en, en detalles muy minuciosos, a hacen hacer la sensibilidad nostálgica, y esa sensibilidad nostálgica conlleva la, la voluntad de reproducir esas músicas, volverlas a crear o imitarlas. Claro, para, evitar, para imitar esas músicas no hay más remedio que utilizar la tecnología que se utilizó para hacerlas, y por tanto, toda esa ideología de la que os estaba hablando un poco queda apartada por esa nostalgia y encontramos que sale a la luz la tecnología, sale a la luz el, el producto, bueno, de toda la labor que había hecho. Por tanto, la nostalgia para mí es un terreno desde el cual, bueno, es privilegiado para mirar la, el sonido del pop. Entonces, aquí tenemos lo que, bueno, las pautas que da Reynolds en cuanto a qué es el retro. Esto se podría aplicar a una película, a una decoración de un espacio, etc. Y claro, en el caso de la música, para construir un artefacto retro estaríamos hablando de utilizar estructuras sonoras que, fuesen, uh, bueno, que hubiesen sido culturalmente codificadas como representativas de una, de, de una época determinada. Reynolds propone una categoría de material sonoro vintage, lo que pasa que es como muy etérea. Pero encontré que Askeroy propuso hace un tiempo, bueno, en el 2013, eh, el concepto de marcador sonoro. Él habla de marcador sonoro como, una, como un código musical que ha sido históricamente codificado como representativo de un estilo, y en el caso del marcador sonoro de tiempo, hablaríamos de representativo de una época determinada. Entonces, yo creo que esta sí es una categoría mucho más operativa a nivel analítico para pensar en qué buscamos cuando construimos un, un material sonoro que pueda abocar una época concreta. Ah, entonces, bueno, yo mezclando un poco las ideas de Robin Hansen con las de Askeroy, ah, propongo que pueda haber tres categorías de marcadores sonoros. Ah, una, un marcador sonoro derivado de instrumentos, de esa, ma esa materia prima sonora. Después, los derivados de procesos, que serían, uh, bueno, cogemos esa materia prima y la sometemos a procesos que pueden ser efectos, etcétera, Y por último, derivados de modos específicos de activación, porque entiendo que hay tecnologías que hacen cambiar los modos de tocar los músicos y que, por tanto, hay determinadas maneras de cantar o de, de activar la guitarra, etcétera, que puedan ser marcadores también sonoros del tiempo. A partir de aquí, ah, también Askeroy dice que esos marcadores sonoros de tiempo no actúan solo como una imitación del pasado, sino que también transportan los valores socioculturales de la época. ¿Qué estaríamos transportando en el caso de los 80? ¿Cuál sería ese espíritu de la época? Bueno, pues se habla como de una explosión tecnológica, un momento en el que era más fácil el acceso a la tecnología, eh, como un punto culminante, eh, aparece este aparato de producción computerizado, en sampling que da lugar a nuevos sonidos y también los instrumentos de teclado se desarrollan muchísimo y por tanto pues, se utilizan muchísimos más efectos y hay una subjetividad musical compartida por músicos, productores y consumidores y hablando de una cierta extravagancia sonora porque se ponían muchísimos efectos a la música aquí ah, tenemos a Pest, que ya decía, bueno, lo llevamos todo al límite pusimos todos los feyers al 100% y bueno, yo creo que la extravagancia era sonora pero también no tan sonora Ah, entonces, bueno, eso sería lo que se estaría un poco aludiendo. A partir de aquí, para crear ese listado de, de artefactos sonoros que evocan los 80, claro, me encontré con que las referencias académicas eran prácticamente inexistentes. De lo que vais a oír, de los marcadores que vais a oír, apenas uno está, lo documenté en, en, en, por un autor de la academia. Entonces, lo que hice básicamente fue lanzar búsqueda a través de internet, encontré vídeos de YouTube a páginas web de producción, hablé con un productor, también hay bueno, los creadores, por ejemplo, de Stranger Things, etcétera, pues qué material. Todo eso yo creo que se podía etiquetar dentro de lo que Alan Merriam llamó en 1964, bueno, es la muestra de que existen, que esos sonidos están conceptualizados como, como representativos de la época, al fin y al cabo. Entonces, esto me ha servido un poco de metodología para establecer esa, ese listado. Y bueno, a continuación veréis, nada, un minuto de lo que yo llamo ochentidad musical, <risa> que, bueno, lo que recopilo son artefactos sonoros evocadores de los 80 es nada, un inicio de una pequeña lista para, para yo creo que son imprescindibles veréis que unos son por vía instrumental que serían esos marcadores son los derivados del uso de instrumentos concretos y otros que son derivados de, de procesos en este caso no hay modos de activación porque lo que sí es verdad es que a nivel de cultura popular la gente cuando se propone construir un artefacto para evocar una época lo que hace es decir eh, lo que tenemos que utilizar son estas, estas tecnologías y las tenemos que usar de este modo. Aquí tenéis el... el... habéis dado cuenta, pero para cada marcador hay un fragmento pequeño de una canción de los 80 y un fragmento de, un, de una canción construida durante los últimos 10 años. Esto era importante, pero lo siento bien. Bueno, uh, es difícil, no se puede, o sea, es, es imposible coger toda la música de ahora y toda la música de los 80 y revisarla, por mucho que sería algo que me gustaría hacer, pero... Y tampoco podemos reducir toda la música de una época a pequeños detalles. Pero yo creo que bueno, hacer este listado me ha servido para reflexionar sobre muchas cosas y bueno, aquí tenéis algunas de ellas. A la primera, que evidentemente para, para conocer bien la música popular no hay más remedio que mirar esta tecnología, no podemos saltárnoslo. Y además yo creo que hay que mirarla desde, desde el, la, el potencial creativo que tiene, no mirarlo como una herramienta correctiva, sino mirarlo como algo que expande nuestras posibilidades de imaginar música nueva después también que si realmente de la grabación surge esa sensibilidad nostálgica puede que de ahí venga nuestra voluntad de, de reproducir músicas pasadas no solo de hace poco sino también pasadas de antes y aunque queramos eh, ir al renacimiento tendremos que coger la, la tecnología de entonces porque todas las épocas han tenido una relación importante con la tecnología para, para crear música todos los instrumentos son tecnología al fin y al cabo y bueno, es eso, hay que apropiarse de la tecnología para poder construir esos artefactos de la nostalgia. Ah, bueno, esto es mi trabajo de máster y yo acabé con una frase que era que puede que el ser humano haga muchos años que inventó la máquina del tiempo, así que os dejo al final con esta máquina del tiempo revisada por la nostalgia hace unos años. Y muchísimas gracias.